hola amigos cómo están bienvenidos una vez más acá a mi canal de youtube bueno chicos hoy tenemos entonces lo que es eh, el sorteo tan esperado de lo que es el 122 tm bien el tanque premium de nivel 8 chino entonces como estuve anunciando en el video anterior este que está aquí esta solapita eh, acabo de, de copiar lo que es el link para poder hacer el sorteo bien um, hay 364 comentarios, entre los cuales yo también he, he respondido. Creo que respondí casi todos, o la mayoría. Los que me. Si ponen solamente el nick no, no pongo nada, pero si me ponen algo a mí, creo que respondí la mayoría. Estuve casi como 5 horas respondiendo mensajes. Bueno, no sé si tanto, pero 2 horitas respondiendo estuve. Eh, bueno, ¿por qué es este el video? Porque si clicamos aquí, me lleva directamente al video. ¿Bien? Ahí está. Este es el videito, así que. Perfecto, vemos que eh, ahí está Nando, que estaba medio ahí choreando. Eh, así que. Nada. Bueno, cierro esto y volvemos a lo que es el vídeo Número de premios: uno bien, que es sencillamente el 122TM y dos suplentes por las dudas que no puedo ubicar a esta persona o que esté mal escrito el Nick o que haya pasado algo, que haya dejado el juego o lo que sea, bien. Así que bueno, vamos a hacerlo rápidamente. No quiero retrasarlos más. Y. Eh, Nada, eso. Vamos a darle rapidito nomás. 5, 4, 3, 2, 1, go. A ver quién es el ganador entonces. El ganador es el señor Walker. Eh, comentario Nick Lon Saso. Bien. Eh, bueno, suerte puso. Suerte simple ahí. Cortito y al pie. Eh, el primer suplente es Manu G. Eh, qué bueno el sorteito puso. Nick Manu G. Punto. Y el segundo suplente es un gumiast C, que sería que sería Surbu. Suerte a todos. Bien, entonces, entre estas tres personas, obviamente el ganador es el señor Lonzazo. Así que le voy a estar mandando un mensajito privado y se lo voy a estar pasando a la gente de Wargaming para que le eh, dé su merecido premio, que es el 122TM. En el caso de que no lo pueda ubicar, pasará al señor eh, Manu G., y si no al señor Zurbu Pero es un solo premio que va para el señor Lonsaso Besos, cuídense, que tengan una hermosa tarde Y nos veremos en el campo de batalla Chau chau